Hola amiguitos, soy Mickey Mouse, y hoy vengo con un imit, perdón, bien, vengo con Adriel el Gamer 2.0 Adriel el Gamer, o sea, no me bueno, hace ma... 500 años Bueno, el maestro de lo pendejo, y hoy bien, ahora voy a jugar Jirafes Volleyball el Para que no se larguen el video, les voy a enseñar a Adriel los controles Sí May, por favor bien. A ah, veces me no agregan accesorios Te tengo que tirar a vos y decir a caer Sacar. ¿Eh? no Eh, ¿Ya? ganaste, ya. ¿eh? Ya empezamos mal, mirá las piernas, parecen fideos Uh, uh No, pará, pero muévete. <risa> <risa> no se quiere mover, el trampa Mira, parecen fideos, mira, como se mueve el palito Hello Espera, te voy a ayudar un poquito Ah, oh, ah, oh, oh, oh, me sale. Oh, Sí, sí, sí. Jugando con Adru. ¡No! <ríe> Son hasta 13, eh. Si sí, sí, me empatás 2 a 2, las final es de oro. Bueno, creo que estoy de tebo Teo YouTube, así que mejor no caer. de peor. ¿No puedo quiero caipazio? Ah, mira. Mm. ¡Estoy calentando! Mira, me atraviesa el cuello. ¡Oh! No, oh, oh, oh, oh. vas a ganar, ¿eh? eso, eso es los cinco. Te la puedo dar vuelta y con mi mentigol. No, no, para, para, para. ¡Ah! No. ¡Oh! Me la diste vuelta. Vale, para, para. Humble Giraffe Wins. Qué interesante. Mira, ¿no? mira, Tengo una gorra. Tengo una gorra. Hello. ¡No! Concha. que soy una araña. Sí, ¿sabes que no tengo los efectos de sí. sonido como antes y no puedo poner el tip? me estás moviendo, vos también hice algo de trampa no? Ar... pero ni puedo! viste me estás moviendo, ¿cómo es eso no sé, ni idea ¿Cómo es el que hizo el juego no mi? no se puede con que ah ah ah ah tengo una gorrita. No. ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Pues, también lo puedes hacer, eh! ¡Eso para...! ¡Eso es por...! ¡No! Es nups, nups. ¡Eso es para...! ¡Es por no ver, eh... ¡Eso es por no ver, YouTube, así que... ...bien. Porque no quiero verlos, y no me quiero enterar de nada. ¡Ahora ¡No, espera! Te... Vete, ¡La concha de tu Gracias por los insultos, ahora me van a bloquear el video y lo van a poner por abajo me apresuré! ¡33 <risa> <¡Tres tres> puntos! <risa> ¿Me parece un video ¿Te vienes No, ¡ah! A esa me atravesó el cuello ¡Jota! ¡Ah, muy bien! Uy. ¡No! <risa> 40, 10, la gran... y ah. veces lo grabando video. ¿Sí? no para, pero si vos te mueves yo me muevo eso es trampa. así no voy a poder meter. no, te ahí no. <risa> no una, una, una, una <risa> la de tu hermana con valora la de tu hermana y valora no puede. vos puedes seguir no sé cortar el video, ¿eh? Sabes editar video. Me estaría el Premiere ahora. Y ¿Pero ¿editas tus videos o no? Casi nada. Bueno, entonces me voy a recargar a putillas Para que no puedas decir este video. Y tenés que editarlo por 20 horas. Ediste la concha de tu madre. Bueno, después me enseñas a editar por fin. Maestre sí. sí. maestro. Eso es yo. ¡No! ¡Pero! ¡Ah! <risa> es hasta 3, eh, acordate Una cosa ¿Hasta 3 de qué? Hasta 3 partidas de 5 punto, puntos Una cosa, se me van a subir mucho el video así que no, Es que esperemos que sea menos de 14 minutos O sea que la parte 1 que fue de 14 minutos eh, Me lo como 11 horas sin subir así que Así que, ajá, ya Así me... que, corre, corre ¿Qué que... <risa> número 41 El Creo... Número más de Creo que voy a ganar Sí, pero te es que falta una Soy un pelotucho, ¿lo sabías? Sí, espera. Gané. Mirá, parece pelitos. Wonderful Giraffe wins. Bueno acá voy a hacer en la En la... Bueno el maestro, el idiota eh, Voy a dejar cuando termine el bueno. Bueno... <risa> Ah, bueno, está bien. Cuando, bueno, cuando... Eh, voy a dejar tu canal en de la descripción. Bueno, Muchas bueno, gracias. Me dio bueno para decir eso, ¿no? Sí. Ah, mira, es otra la concha. Bueno, no sé te crees generalmente. Ah, no, Creo que se me murió, sobre? Por tercera vez. Pero es que no puedo avanzar cuando vos estás avanzando. Eso a me genera una set de trampa. Si, sí, pero me agarraste las dos partidas y ya esta No te muevas cuando yo tengo la pelota. Bueno Concha <risa> Joder puta Perdón, Perdón. Bueno, ahora vale, te voy a jugar un mincio y te lo voy a coger con el cabezazo, si O te gano 4-0 Mer uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¿Por qué me pasó como mm, este movimiento sexual <risa> mira la caminata lunar mira la... yo de la caminata lunar para en la para para para para <risa> claro. para claro. En la para parte, de... es la, parte, la... Bueno. La, parte que, la primera la para para para la para parte la para parte para para para para la parte 2 a 1, te reboté. 2 a 1. Te voy ganando yo. 2-2. Dos, se... dos. Mira, prodigiosa. 2-2. No, 2 dos, dos. No, dos a 1. Toma, 2-2. Dos, dos. Ah, bueno, que... el que gana esta gana todo el oro. No, escucha. ¡Para! que lindo! ¡Eh! ¡Eh! que ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! No, puta. ¡Eh! Sí, ¡Eh! Que... su madre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escucha! Bueno, te lo a pasar bien, ¿eh? ¡Concha! ¡No! ¡No! le puedo ah, Necesito sacar yo. Muy bien. Vale, ¿ahora? ¡Es tuya <risa> Adriel! ¡Reclama de Adriel! ¡Es tuya! ¡Concha! ¡Mira, le puso un huevo! ¡Mira, tú! No, ¡Qué hijo <tú> de puta. ¿Qué <tú> no, no. te reíces? No sé, estoy drogada. ¡No! Perras. Perra. Igual en Flaps editó un video, ¿eh? El de la parte 3 de Mario 64. Dame uh. un beso, dame un beso. ¡Ya, yeah, bro! No, bro, no. 3 a 4, eh. Se va a 4 a 4 y no bombardeamos y acá me vas a ganar? No sé, no sé. Si me aprende el celular, mira. Dale, que te toca tirar abajo, boludo. Todavía me queda un segundo. Concha tu madre... Extraordinario y ¿Sí, rilado, ah? Acá, hasta acá, todo el pitote. Y ¡Eh! ¡Sí, a ver por la marca, señor. ¡Sí, 2019 mil. Ahora, chao